Constitución Política de la República de Nicaragua Título Cuarto. Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense Artículo 41 Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente por incumplimiento de deberes alimentarios. Es deber de cualquier ciudadano nacional o extranjero pagar lo que adeuda.